saludos cordiales prilines de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano este canal de PRISLINE es vuestro canal hoy vamos a hablar sobre si va a haber crisis en españa y si es conveniente venir o no venir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 los vídeos desde otro país que no he mencionado, que me lo diga, que le añado a la lista. Bueno, soy Luis, ya sabéis que estamos en directo todos los días y muchas gracias a todos los que veis este vídeo, tanto los que lo veis luego como los que lo veis ahora en vivo, siempre emitimos en vivo. Os damos aquí nuestra opinión, ¿vale? Para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. Ah, os recuerdo también que estamos en el canal de Telegram que tenemos, que ya dentro de poco vamos a ser 4.000 personas tenéis el enlace debajo de este vídeo. Todo de forma gratuita. Lo hacemos sin ánimo de lucro. Para ayudaros, ¿vale? Agradezco mucho a los que estáis ayudando también ahí en Telegram. Y bueno, y los que participáis. Os pido a todos que suméis inteligencia colectiva. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí a Edison López que ha logrado empadronarse online. Hemos dicho, vente a Zoom y nos lo explicas a todos. Él lo estaba explicando en Telegram. Pero vamos, si queréis ayudar a las 24 horas, en Telegram estamos. Eh, dejar los que veis luego el vídeo dejar en los comentarios las preguntas que tengáis y las aportaciones que queráis hacer y por supuesto los que estáis en vivo ponerlo en el chat vale y bueno resumiros simplemente que ayer estuvimos hablando de un poco de cómo abrir la cuenta corriente con el pasaporte creo que ha quedado claro que se puede abrir hablamos del tema del empadronamiento que lo han facilitado ahora mucho vale se puede uno empadronar incluso aunque el dueño del, del, de la vivienda no, no lo sepa o no quiera, y, y un poquito la mejor manera de, de, de, de conseguir el NIE, por ejemplo. Eh, bueno, vamos a ver el tema de hoy, os lo voy a desglosar rápidamente. A ver, ¿va a haber crisis en España? Sí o no. Os doy la respuesta, sí. Ahora, os digo una cosa muy importante. Crisis no necesariamente es algo malo. Crisis significa cambio. Yo hoy por fin he logrado irme a cortar el pelo a una peluquería he ido andando por aquí por, en un pueblo de madrid y he visto dos tipos de personas he visto por ejemplo los de la peluquería súper trabajando ahí con su con su tapabocas trabajando vamos estaban desbordados a esos por ejemplo no les va a faltar trabajo pero ni ahora ni nunca están adaptados y luego he visto otro tipo de personas por los parques así esperando ayuditas a lo mejor hablo de españoles ¿eh? no hablo hablo en general que no eh, ahí viendo la televisión, esperando que algún gobierno les solucione la vida. Mm, a eso los veo mal. ¿Qué os quiero decir, Prilines? En mi opinión, si sois luchadores, si no sois de esos que os tumbáis a ver la televisión, yo creo que sí, va a ser bueno que vengáis a España a trabajar y aportar, dependiendo de la, claro, la situación que esté en su país. Pero muchos de vosotros queréis venir porque en vuestros países a lo mejor hay inseguridad o no hay trabajo. Sí hay trabajo y va a haber trabajo en España. Lo que pasa es que hay que adaptarse. Yo, por ejemplo, vosotros me conocéis, yo hacía aquí las entrevistas presenciales con invitados ahí en Madrid, lo veía, ¿no? Vino el bicho. ¿Qué hice? Me quedé paradito, me pongo a ver la tele hasta que se vaya el bicho y vuelvo a hacer las entrevistas. Me adapté. Cogí Zoom, lo adapté todo y aquí estamos ahora mejor. Porque ahora participáis mucho más y más divertido. Y oye, las entrevistas, cuando quiten el bicho, pues ya también las haremos. Pero Zoom seguirá. Eso es lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros con vuestras vidas. Es un ejemplito. Os adaptáis según cada uno, según su circunstancia. Eso es un poco eh, el mensaje que os quiero dar. Que van a haber muchas oportunidades. Mira, o, otra otro ejemplo. Todos son ejemplos reales de hoy. ¿eh? Otro ejemplo. He visto uno de vosotros en Telegram, en el grupo de Telegram, insisto, debajo del. Del vídeo tenéis el enlace para entrar gratuitamente. Aquí nos ponemos Patreon y historias. Bueno, estaba pidiendo gente que le ayudara porque dice que está en una empresita vendiendo tapabocas y guantes y que solo eran cuatro y que no daban abasto para llamar a, a, a otras empresas que les quieran comprar los tapabocas. Estaba buscando gente y este era uno de vosotros que estaba en Telegram. Estaba trabajando de maravilla y buscaba más gente porque no daban abasto los cuatro que estaban en esa empresa de tapabocas. ¿Qué os quiero decir? Que si vosotros tenéis ganas de trabajar, ¿os vais bien? Seguro. Ya está. Y eso es lo que os quiero decir. O sea, que yo sí vendría. Ahora, el que quiera venir a que le den ayuditas, a tumbarse ahí, no sé, a quejarse. Pues mira, eso, veros los vídeos de Dinamarca y el otro de, del otro país, que no me sale ahora cuál es, el de Suiza y ahí tenéis otro otro modelo no me meto nada con nadie ¿eh? ni con dinamarca ni con suiza pero vamos el que venga con ganas de trabajar de innovar en distintos ámbitos ¿eh? no tiene que ser todo online ¿eh? no tiene que ser todo online va a trabajar las peluqueras no están online y no paraban eh. no paraban y me contrastó luego gente en los parques ahí bueno, eso, eso están esperando ¿Eh? como un vecino que yo tengo todo el día viendo la tele ahí esperando a esos creo que les va a ir más, pero esa, esas oportunidades que esos van a perder las pueden aprovechar otras personas, como por ejemplo vosotros. Si hay de España o si hay de fuera de España, eso da lo mismo. Gente que quiera emprender, que quiere innovar, como los que se han adaptado ahora a vender mmm, tapabocas de estos, vamos, lo mejor que pueden hacer. Bueno, voy a esto es lo que os quería decir, vale. Voy a dar paso a Edison López que ha logrado empadronarse el, eh, el online y es un Prislines, lo estaba diciendo él en, en el grupo de telegram y le hemos dicho que viniera a zoom y para que lo vierais todos vale nos va a dar la explicación le tenéis ahí en pantalla y por cierto os invito a todos los que queráis participar estamos todos los días en vivo de lunes a domingo vale entonces eh, debajo del vídeo tenéis el enlace a zoom ahora no entréis porque está ya cerrada la, la sala cuando empezamos el vídeo la cerramos para entrar todos los días a las 20:45 hora horas de madrid vale abro el salón entráis y luego hacemos el vivo los que no estéis suscritos, suscribiros con campanita y con notificación en el móvil. Que un solo un 27% tenéis activada la campanita y la notificación en el móvil, ¿vale? Y los que no estéis suscritos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y os pido un like si os gusta. Es lo único que os pido. Y que se lo digáis a la gente que creáis que podemos ayudar. Edison López, todo tuyo. Hola Luis. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros de la sala. Cuéntanos cómo has logrado... ¿Cómo te has empadronado online? Bueno, dinos dinos también, Edison, ¿dónde estás y de qué país viniste? También. Yo llegué de Colombia, llegué el 3 de marzo hasta a España, estoy en La Rioja, en un pueblo que se llama... Y congeló todos los trámites. Y me dio la, la tarea de buscar la manera de. Incluso yo había consultado ya la sala de Zoom al letrado y, y estaba varias en, veces en, aquí en Zoom mirando cómo solicitaba el mí o la hoja de resguardo porque yo entré por asilo político. Entonces me dio la tarea de buscar el, nombre, el número del ayuntamiento de, de acá donde yo vivo y llamamos. El número de teléfono del ayuntamiento. El teléfono del ayuntamiento. ¿Cómo se llama el, el pueblo, programa? Edison? Arnedo. Arnedo, Arnedo en La Rioja, sí. No conozco el pueblo, pero conozco el nombre. Eh, y entonces aquí me, me nos dieron, nos dieron o sea, nos, nos preguntaron si ya estábamos empadronados, porque yo entré aquí con mi esposa y dos niños. Yo tengo dos niños menores de edad, uno de 8 y otro de seis Entonces, eh, era, era esto, obligación o era pertinente que estuviéramos empadronados y apenas entramos, pero no, no desconocíamos el trámite y no lo hicimos. Entonces, eh, muy amablemente, porque aquí la gente en las oficinas, tengo que decir lo que es supremamente amable y cordial para atender a uno cuando llama o algo, nos dieron las la pautas para poder desparonar Entonces, ¿qué hizo la, la, la señorita de, de la, del, del, del, del ayuntamiento? Por correo electrónico nos envió la hoja de padrón, que es la que uno tiene que llenar y meter Porque todo el... esto lo has hecho con el bicho, o sea, sin bicho, poder ir yo. físicamente al sin ayuntamiento, ¿verdad? Entonces la, la Entonces chica del que ayuntamiento que me... te mandó la, la documentación, el papel que hay que reñar te lo mandó por email. Okay. ¿No Edison? Por e mail, sí. sí señor. Y ahí usted lo descarga, lo imprime, lo firma, lo llena y lo firma con las personas mayores de edad y le anexa el contrato de arrendamiento donde estén, donde estén viviendo. Con los pasaportes de todas las personas que conforman tu grupo familiar, vuelve y lo envías vía el correo electrónico. Se lo envía a la, la persona que está ya recibiendo la y de una vez que empadronada. Es sencillo. Tú llamas, preguntas, allá te dicen todo paso por paso, te envían el correo vía email, te envían los correos electrónicos, eh, usted hace lo que ellos le digan, lo imprime, lo firma, lo llena y lo envía. Otra vez por correo electrónico. Y de una vez pregunté aquí cómo hacía porque, porque porque yo tengo, o sea, nosotros pedimos asilo desde... Desde julio del año pasado, el año de 2019. Y esa hoja de rewardo que nos dieron con voluntarios familiares se decidió en, en, en enero. Entonces nos dieron un número de la Cruz Roja, teníamos que ir a la Cruz Roja y preguntar cómo hacíamos para sacar el 9 del NIE. ¿Sí? El nie. Mi esposa ya lo tiene, pero. Sí, el nie te viene con la... Es que se te va un poquito la voz, amigo. Pero vamos, eh, de, eh, quiero aclarar a todos primero que una cosa es empadronarse NIE. y otra cosa es el nie. Para empadronaros no necesitáis el NIE. nie. Ahora nos estás no, explicando, no, el nie no. también lo has conseguido, sí, lo que... Edison. Sí, también también también hicimos el trámite y también se Cuéntanos, no, o sea, lo del el padronamiento ha quedado claro. Entonces, lo, lo digo rápido, tú corrígeme si digo algo mal. Eh, manda Llama hasta el ayuntamiento, te dieron un email, man, eh, te mandaron ellos el formulario para empadronar toda la familia, lo rellenaste, lo mandaste otra vez al email con toda la documenta los pasaportes del grupo familiar y os empadronaron, ¿no? Todo. Ayuntamiento Todo. de Aro La Rioja. Perfecto, perfecto. También. Pues si quieres ahora cuéntanos, para que lo sepáis todos, cómo se puede hacer. Ahora nos vas a contar cómo conseguiste el NIE. Y por cierto, una cosa que me habéis encargado que os diga. Estáis muchos preguntando que cuando abren el aeropuerto aquí en España para los vuelos internacionales. En principio va a ser para primeros de octubre. Que os quede claro a todos los preliminares. Hasta octubre no van a haber vuelos internacionales que vengan para acá, para España. Pues cuéntanos entonces, Edison, lo del NIE. ¿Cómo has conseguido el NIE de forma simple y tú solo, sin abogado ni nada, ¿no? Nada, Todo sí, esto. No, cuéntanos. Es que el, el trámite es el siguiente. Tú llamas a la Cruz Roja, uno llama a la Cruz Roja del pueblo donde estás. Lo dice aquí, lo dice aquí en el uno llama la Cruz Roja. En la Cruz Roja le direccionan con la persona encargada que, que, que es la que tramita ese tipo de cosas, que este es un abogado que trabaja con la Cruz Roja. Sí. Sigue, sigue, amigo, es que se te congela. Se te ha congelado. cachilamar Bueno, mientras le recuperamos la conexión a Edison, eh, voy a pasar los que han levantado la mano. Venga, Ricardo. Se le ha congelado a Edison. Puedes aportar, Ricardo. Sí, no, yo lo que, que quería preguntar, decir, decir eh, el tema de lo que vos planteaste al principio, que la gente vaya, es decir, crisis va a haber en todo el mundo, pero van a ser muy distintas las crisis que tengan allá con las que pasen acá en Sudamérica. No, no tengo la menor duda de eso. Primero porque yo siempre digo que ustedes, eh, si ahí no se pueden hacer lo que, lo que están haciendo acá, que es emitir y no se sabe ah. dónde terminamos, porque tiene el paraguayo europeo. Entonces... El problema va a haber en todo el mundo, pero van a ser totalmente diferentes a lo que vivamos nosotros ahora con lo que pasa en Eso es lo que yo quería decir. Después quiero hacer una pregunta por, por el NIE lo que vos dijiste. Vale, aquí, ahora porque... le dejamos terminar, pero, o sea, que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad, Ricardo? La crisis es sí, mundial, vale. está claro que crisis es cambio, van a cambiar cosas, pero si uno es como los prelieres, como sois vosotros, que os adaptáis, a mí me ha impresionado este que está vendiendo los tapabocas. Por teléfono, están buscando empresas que quieran tapabocas y guantes. Él trabaja en una empresa de tapabocas y guantes. Y ha puesto en Telegram que son cuatro, que necesita más gente, para llamar a otras empresas para venderle los tapabocas a distancia. Eso es adaptación. Las peluqueras es adaptación. Tenéis que adaptar los PRILINES, no os quedéis esperando. Ay, ay, no, no, no, pero vosotros sé que sois así. Y.. y... Perfecto, pues eh, pregunta lo que quieras del nie y, y Edison a ver si le ha vuelto la conexión. Le cedemos la palabra otra vez. Ricardo, ¿qué querías preguntar del nie? Con el nie que vos ayer dijiste cuando pues yo cuando llegué allá ¿cómo voy a pedirlo pues quiero abrir una cuenta corriente con mi señor no que ya pasaporte no te dan el nie te dan otro tipo de papel que tiene la misma validez o hay que pedir aparte el nie es cierto cierto mira te la respondo yo antiguamente a ver el nie te lo dan si tienes una relación socioeconómica con esta Punto, lo que dice la ley. En España, dentro de España, fuera. Vaya. ¿Qué ha pasado? Que como yo que sé, que ahora para la cuenta corriente eh, no te dan el NIE. Para ahorrarse el trabajo, creo yo. Y te dan. Pero eso fue en cambio hace un mes, un mes antes del bicho. Y te dan un papel distinto, que no es un NIE, que dice que te autorizan, a ver, lo digo así un poco, que puedes abrir una cuenta corriente. Y con ese papel el banco te abre la cuenta corriente, pero no es un NIE. O sea, resumiendo, moraleja, porque los prilines tenemos inteligencia colectiva. Si alguno quiere un NIE que no vaya a decir que es para, bueno, si lo dice, si dice que es para abrir una cuenta corriente, le van a dar un papel que no es un NIE, le van a dar una autorización para abrir cuentas corrientes. Entonces, tiene que ser un motivo socioeconómico a día de hoy que no sea abrir una cuenta corriente. Por ejemplo, me voy a comprar una bicicleta. Por ejemplo, me voy a matricular de un curso y necesito el NIE para la matrícula, por ejemplo. O me voy a contratar el wifi. Porque si les dices que me voy a abrir una cuenta corriente, antiguamente sí te lo daban, pero ahora no. Ahora te dan un papel que te autorizan a abrir cuentas con él Vale. Aquí, inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. Busco a Edison. Edison, si estás por ahí, has recuperado. Venga, perfecto. Es que se te fue, te quedaste congelado. Seguramente te llamaron por teléfono o algo. Déjame adivinar. Cuéntanos cómo hiciste el NIE, venga, amigo. Bueno, ya, entonces tú llamas a la, a la Cruz Roja y dice que quieres solicitar el NIE. Entonces a ellos te direccionan a la oficina que tenga competencia para ese trámite. Luego ya te dice te hacen las preguntas de rigor, tú, tú, cuando entró a, a España, todos el pasaporte, si está empadronado y todo el resto, y luego toman tus datos y, y un, un abogado que trabaja con la True Roja se encarga después de llamarte para solicitarte la documentación requerida para hacer el trámite. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué documentación te pidieron? Eh, me pidieron el, el el pasaporte de la, de la persona que declaró a entrar a españa el, la hoja de resguardo que está en que vencida y, y los pasaportes de los de las otras personas y qué motivo ¿Y el, te, el motivo que diste para el mini asilo humanitario asilo humanitario vale pues perfecto o sea que recomiendas muy buena aportación edison nos recomiendas eh, la cruz roja que tiene unos servicios jurídicos y están por toda españa no para el tema Porque de ellos ellos el, la, la solicitud de, de, de asilo y de todo eso lo, lo maneja la policía, ¿verdad? Sí. Y ellos lo redireccionan allá. Claro. Entonces, ellos después lo pueden Pero te, ríde, te, la... te, te enfocan, ¿no? Te llevan ya enfocadito, sí. por así decirlo. Exactamente. Y eso, pues, gracias a que estamos en estado de alarma y se ha podido tramitar ahí. Yo creo que ya después de que esto se levante, pues yo hago otro distinto. Perfecto. Puedes aprovechar ahora. quieres ¿Edison, quieres añadir algo más antes de que pase a otro presioner de la sala? Pues ¿De no, tema? Darles, información que le pueda servir a cualquier otro que tenga el, mismo, el, mismo tramite, que, tenga el mismo que tenía yo que era como como, como un pastor, para la, sin, sin vale, salir. pues Edison te lo agradecemos pues, un yo. montón sabes y, y invitamos a todos los preliminares que tengan experiencias como la de Edison que tengan la diferencia como ha hecho él que lo ha puesto en Telegram porque él lo ha hecho de modo propio decir mira lo que me ha pasado cómo me he empadronado cómo me con mi niel lo ha puesto en Telegram para aportar inteligencia colectiva y, y le habéis pedido que viniera Zoom para que lo vierais cuantos más mejores. Pues ahí tenéis su testimonio. Yo os pido, como estáis haciendo ya muchos de vosotros, que todas vuestras experiencias las, las comuniquéis, bien vía Telegram, bien vía un comentario ahora mismo, cuando veis el vídeo, ¿vale? Bien viniendo a Zoom, que estamos todos los días, ¿vale? Porque aumentamos la inteligencia colectiva y le ahorramos mucho tiempo, a lo mejor, y mucho trastorno, a otras personas. Eh, esto, esto es como un toma y daca, ¿vale? Entonces, te agradecemos mucho, Edison, tu aportación, ¿vale? Como os lo agradezco a todos, ¿vale, amigo? Pues venga, voy a pasar a José García, que tenía una pregunta, me parece. O Milton, si es algo rápido, dilo, y ahora doy paso a José, que te veo con la mano levantada, Milton. No, simplemente también aportar sobre el tema, que España ya sobrevivió varias crisis y siempre se salen más fuertes y no hay peligro que emigrar, hay que emigrar con responsabilidad y saber cuándo hay plazo para uno poder emigrar. Y va a haber crisis, totalmente va a haber crisis, pero como va a haber crisis van a haber muchas oportunidades, simplemente hay que buscarlas y no se preocupen que lastimosamente no es como en otros países, como decía Ricardo en Latinoamérica, que les da muy duro la crisis. Aquí los españoles saben ya salir de crisis y saben salir más fuerte como, como antes, entonces quería aportar eso nomás. Y, y, y vosotros también que Milton nos lo ha dicho pero yo os lo digo Milton es un superviviente él montó un negocio ahora con la crisis y le ha ido muy bien y le ha ido muy bien no sé si lo quiere decir o no yo no me meto pero le sí, ha ido sí, muy sí, bien sí, quieres, bien, muy ¿quieres bien. decirlo rápidamente o no lo que tú quieras no yo monté una guardería cuando se inició el estado de alarma para Milton los... Milton cuando empezó el estado de alarma y los padres podían ir a trabajar y los niños no podían ir al cole montó una guardería me ha ido muy bien se adaptó, se adaptó y se va a seguir adaptando, estoy convencido, es un ejemplo también. Claro, claro. Estamos con están ellos ya, ¿verdad? Que vamos para allá. Venga, pues más más aportaciones, José García, tengo aquí apuntado. Si estás por ahí, José, actívate el el audio y ya puedes puedes empezar mientras yo te encuentro por aquí. ¿Dónde está, José? No le veo. A ver, me parece que José se nos ha salido sin querer. Pero sí si no estaba, ¿eh? Estaba, ¿no? Pues yo no lo encuentro por aquí. Sabéis lo que pasa, Prilines, que es que cuando empieza el vídeo tengo que cerrar la sala porque si no no podemos hacerlo. Y entonces a lo mejor se le ha ido la batería o algo, a José. ¿Y qué era lo que iba a aportar José? Pues... Bueno, no pasa nada. Eh, José, si nos, si nos estás viendo, ven mañana, ¿vale? No pasa nada. oscar padrón que nos quede bueno voy a dar primero a Jesús Rodríguez a Jesús Rodríguez y luego a tu oscar venga Jesús es que voy por orden de levantamiento de la mano hola buenas tardes a todos me llamo Jesús Rodríguez vivo en ¿Tú, España. tú tú eres el que tiene un hostal sí. y yo tengo un hostal me están <risa> preguntando el del hostal mira te voy a comentar el tema del hostal mira lo que estoy a comentarte ahora mismo he estado recibiendo una nota de con, con la empresa que tengo contratada para la habitación Vamos a decirles a los clientes, no es, no tiene un hostal, él tiene una habitación claro, en alquiler, el la Airbnb, Airbnb y aparte, aparte trabaja en un gran supermercado y él claro. pues un poco sabe que los supermercados necesitan gente para contratar, ¿vale? Se ya llama Jesús, es España España. español y vive mal. Cuéntanos, Jesús, ¿qué te ha dicho al Airbnb? ¿Qué os ha contado? Me, me, nos han comentado que han despedido el 25% de la plantilla de en Barcelona. Y ahora hay un problema, claro. lo que tú estás comentando, Luis, cuando termine esto va a haber crisis, pero hay que seguir para adelante, hay que luchar y el tema que yo creo que se va a hacer nuevo va a ser tipo online a partir de ahora Muchas, hombre, muchas cosas online, pero otras cosas también. Nos sí. digo, no, lo que de las peluqueras perfecto. no puede ser online o lo que tú haces en el supermercado ahí Eso os habéis adaptado, os habéis puesto con no, tapabocas y, ¿no? Y vamos a empezar otro sistema que vamos a hacer que el cliente lo coja ya por, por me estás terreno, dando una idea, a... me, mira, me está viniendo en la cabeza un sector que va a necesitar mucha gente para trabajar, el reparto, el repartir, el hacer recaos, como, el hacer mandados, como muchas veces claro. decís. Tanto a nivel para empresas grandes como la de Jesús, que van a necesitar sí. repartir, bueno, están ya necesitando, como a nivel particular, hay mucha gente que no se atreve a ir al supermercado. No, y a no lo mejor miedo, no ya. saben usar el ordenador y necesitan a alguien, oye, mira, está en la lista, cómprame esto. Ideas, ideas claro. que nos están viniendo ahora mismo. Por ejemplo, todo el tema que sea reparto, eso va a ir para arriba, a todos los niveles, prilines. Nosotros el listado que tenemos a partir de ahora va a ser tipo online, tipo WhatsApp, y que el cliente cuando venga, llamen por teléfono al hipermercado, baje al parking y en el coche ya directamente se le mete la mercancía. Y es lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Está empezando a funcionar ese sistema y va bien porque el cliente cada vez quiere ir menos al sitio mercado, tipo WhatsApp no? también, fíjate, Pero, tipo, WhatsApp. tipo WhatsApp y nosotros le damos un servicio bueno, el cliente está contento y no tiene peligros del del, del, bueno, del bicho, exactamente, sí, sí, pues perfecto, o sea perfecto lo que, lo que importa sí. es el espíritu. Va a haber crisis, ya está viendo. Ver, es cambio, es cambio. Sí, veo, pero no hay que tenerle miedo al cambio. Hay que, no, no. hay que ser resiliente. A ver si me sale bien la palabra. Que siempre la digo. Mira, más. yo llevo. Luis, yo llevo tres. Y ya no quiero cortar para que sí. hable todo el mundo. Sí, pero. Yo tengo casi camino de 30 años en la empresa y estoy trabajando. Y tengo trabajo. Y habéis pasado 20.000 sí. cambios. Claro. Y mira, yo ahora he pasado. El, el bicho este, estoy pasando todo y aquí estoy trabajando mis de las diarias para qué para comer y levantar mi casa y hay que luchar tema y no es sentarse tema de, de enfermería y todo eso le veo también yo mucho auxiliar, sí, y de auxiliares todo, todo, todo eso lo veo mucho también mira ahora van a, a dar lo que yo estaba viendo es, van a hacer tipo maquinarias para que la gente cuando pase ya por las puertas del supermercado o en otros sitios pasen y tengan un control médico y todo ya directamente con el robot y eso también va a ser un nuevo futuro que, que se va a empezar perfecto a ver si me explico si bien ese tema <risa> que sí que sí no que van a haber nichos de mercado si le, le, está muy explicado o sea por ejemplo el ejemplo de vosotros de esta tarde de los tapabocas eso lo dice todo pues así hay 20.000 ejemplos que a cada uno se le vayan ocurriendo eh, hombre eh, Doy, doy paso. Luego si quieres intervenir algo más, ¿no? no, no te Levanta la mano. No, no Muchas gracias, eh, Jesús. Muchas gracias. ¿eh? Nada. A ver, oscar venga, ya te toca. Okay. Eh, buenas tardes a todos. Fíjense, este, esto es una gran oportunidad el bicho para todos los migrantes, porque las infracciones que se cometen por parte de los, de los inmigrantes es cuando laboran que no tienen este una un permiso correspondiente. Eh, por internet es muy difícil que se pueda llevar la trazabilidad. Entonces, una, véanlo como una oportunidad. Además, las normativas, las normativas hmm, eh, en términos laborales las están ajustando los países y se están ajustando precisamente a tener relaciones laborales por resultado. Usted me hace esto, yo le pagué esto y chao. Entonces, el cambiar toda la. Habría, lo que tenemos que cambiar es la forma de pensar porque las formas de comercialización van a cambiar, o están cambiando ya he hecho cambiar, el tema es que las personas no lo han logrado asimilar, por ejemplo en caso de ventas puede trabajar perfectamente todo por online en el tema de, re, de, de, de distribución a puerta usted hace la comercialización le, le entregó y, y listo por ejemplo en el caso aquí de Ecuador quienes salvaron la patria aquí hablándolo así en términos muy coloquiales fueron los extranjeros porque eran los que trabajaban en, en motocicletas, en bicicletas, caminando. ¿Quieres que te hay, diga una cosa rápida, Oscar? Los... Ahora sigues. Yo creo que aquí en España va a pasar lo mismo, con mi respeto a todos los españoles. Yo soy español y hay muchos españoles muy trabajadores. Pero también hay muchos, como el vecino, que están todo el día viendo la tele. A esos creo que les va a ir un poco peor. Y vosotros os vais, como una expresión que hay aquí, no sé si tenéis vosotros, os vais a llevar el gato al agua, porque no tenéis miedo a trabajar. Y queréis trabajar y tenéis ese empuje, la mayoría de vosotros y, y muchos españoles también. Pero hay, hay un sector ahí de Fátimas, que esos, que es lo que digo yo, los de ayuditas. Por eso os digo, el que venga aquí pensando que le van a mantener, que le van a dar ayuditas, ese que no venga, por favor, que se quede en su país. ¿Eh? El que venga a aportar, que venga, el que venga, porque va a tener trabajo. ¿O lo dice Luis? y lo vosotros vamos y si alguien está en contra le invito a que venga y lo aporte también pero ya lo veréis el que tenga ganas de trabajar va a tener trabajo el que esté en su zona de confort que no se mueva viendo la tele mira para ver la tele bueno no digo más Perdóname, Oscar, irse, me ha salido perdón para ir cerrando el modelo se va se va a basar en términos laborales en, en, por resultado entonces por ejemplo, en América, ya y aquí se está viendo, inclusive aquí en Ecuador, proyecto pues ya se produjo una ley: es que yo te pago, o sea, hacer los pagos por hora. Eso implica: yo te hice tal trabajo, toma y listo, chao No hay, no hay prestaciones, no hay, tú te pagas tu seguridad social. O sea, hay una suerte ahí como de que te querer emigrar a como hacen los estadounidenses. Entonces, puede abrir oportunidades y los, los migrantes, este, como eso todo se hace en. Prácticamente las relaciones se hacen online, es, es difícil hacer trazabilidad y abre oportunidades. Tú eres doctor, eres abogado, ¿verdad, Oscar? Sí, ingeniero eh, también. Ingeniero también. Él viene aquí, está aportando su conocimiento de motu propio, y yo, de motu propio, le invito al que quiera contactar con él para algún asunto jurídico, pues ahí está. ¿Tienes algún email o alguna manera que prefieras que te contacten o prefieres por Telegram? Sí, bueno, o oh, eh, prefieres eh, que no te contacte, porque lo estoy diciendo yo así, que no lo sé. Yo, yo el mira, Prilines. Yo eh, a ver, esto es un canal abierto, ¿vale? Yo cuando veo personas de buena fe trabajadoras que aportan, yo les doy voz, como podéis ver. Sí. Y, y Oscar es doctor, tiene mucho conocimiento, es especialista en inmigración. Aparte es ingeniero. Yo él ha venido aquí a aportar, pero yo por eso lo digo. Muchos de vosotros tenéis dudas. También os digo, si hacéis luego negocios con algún invitado, yo ahí ni entro ni sal ni salgo. ¿eh? Eso también, pero, pues, pero vamos, la voz la tenéis, Oscar. Tú sí, este en las redes ponen oscar Padrón y bueno, ya me, y ya me te tengo la cara. Y, vale. y fácilmente me oscar emoción, porque, vale. Eh, es conocido. Vale, vale, Y yo ver, lo sé porque él, él es modesto y no lo dice, pues yo lo digo. ¿eh? Igual que cuando viene aquí uno a vender yo que es el forest, el no sé qué, que es luego una estafa piramidal, ni le dejo salir. Eh, ¿Me entendéis? ¿No? Prilines y ya está. Pues venga, muchas gracias Oscar. Si quieres volver a intervenir, pues tú levanta la mano y ya está. vale Mauricio, te toca, amigo. ¿Qué ha levantado la mano? Mauricio. Sí, Ha levantado Pero la Luis. mano, ¿no? Sí, señor amigo. Luis. Venga, eh, sí señor, tengo tengo algo para, para aportar. Todo lo que quieras preguntar, aportar todo. Resulta que toca que estar eh, muy cuidadosos con esto de cuando vengan acá a España a solicitar un, una habitación o, o un piso de alquiler. Ya lo digo por experiencia. Ayer. A mi cuéntanos, mamá, cuéntanos eh, qué, qué experiencias eh, tienes, que eso es muy valioso. No, mi mamá, mi mamá ayer le, le, le robaron 1200 euros. No me fastidies. Eso algo he oído, algo he oído que ahí también hay un mundillo, ya no solo el que te quiere, no te preocupes, que estoy yo ahora hablando, el que ver, quiere, que no, no solo el que os quiere cobrar el empadronamiento, que eso no debe de ser así, bueno, ahí tenéis la nueva ley, hay manos negras que dicen que lo han hecho para no sé qué, no sé qué, bueno, para vosotros os viene bien, que sea fácil empadronarse, pero hay mucho lío con el tema de las habitaciones, ah. cuéntales tu experiencia que seguro que es muy valiosa, sí, sí, sí, Mauricio, yo sí, no sí, la conozco, todos, pero... No, eso resulta que ellos empezaron a, bueno, contactaron a una persona y la persona empezó a pedirles datos a mi familia de que para consignar, que tenían que cocinar para el piso. Resulta que mi mamá fue y consignó, consignó eh, pues esa plata, eran 1.200 euros que pedían, lo consignaron. Cuando cocinaron dijeron que no, que tenían que esperar tres días para las llaves. Esperaron los tres días y ya dijeron que, que, no, que eso no, que para entregar las llaves tenían que consignar otros 1.200 euros para bueno. que las trajera el, as, el, el asesor. ¿Qué pasó? Pues ya están eso, pues en manos de las autoridades y todo eso, porque ¿qué pasó? Se le robaron la, la, la plata. Entonces, por favor, cuando vayan a solicitar un piso, primero que, que lo vean, que se lo muestren, y ahí sí, con las llaves se entrega la plata, pero no que cocinar así de buenas a primeras, no. ¿Por qué no? Que no. Eso, a tener, a eso hay que tener mucho cuidado, pues es, es, es, y está pasando mucho, ¿eh? Yo, por lo que estoy viendo, no, lo que dice Mauricio, no soltéis un euro, no sortéis nada, si no estáis ya en el piso, vamos, si no lo tenéis muy comprobado. A ver qué nos quiere decir Andrea. Venga Andrea. Hola. Buenas tardes Andrea, estás en Argentina, Andrea, verdad? Andrea de Argentina. Y te sí, quiere sí, venir sí. con una visa no lucrativa. Déjame sí. adivinar, porque ya os voy conociendo a los que sois aquí habituales en la tertulia, ¿verdad? Sí. Y, no Andrea, y Andrea tiene una duda. Si es, si el monto de no. la visa. Ya se ha quitado la duda, pero bueno, vamos a decir, o será los tres no, líneas. Ella, no, ya... ella va a venir con su familia y no sabe si poner a cada uno el dinerito individual o venir todos como monto. Conjunto. No sé si me he explicado bien, pero. Sí, sí, perfecto, ¿Y perfecto. qué has decidido al final? Eh, sí, vamos a seguramente a ponerlo eh, como familia. Juntos. y después. Yo creo que mejor, sí. Porque bueno, por rellenar sí, un formulario, como decíamos en el otro vídeo, no pasa nada. Que es un buen y ya está. que querías preguntar, o aportar? Eh, no, con, no, no quería preguntar nada. Con respecto a la crisis, la crisis es oportunidad. Ojalá yo me pudiera ir ya para que se me pase rápido el primer año de la visa no lucrativa para, para emprender. Me parece que es el momento ideal para todos los que quieren emprender. Yo creo que es toda oportunidad y va a haber nichos de mercado en todos lados. La gente en los pueblitos, yo que averigué todo lo, los pueblitos, toda la gente de Telegram, un montón de, de, de PRIXLINES me contactan y me preguntan. Y les digo a todos, es oportunidad, no lo van a tener, empujen, lleven, vayan, empujen, empujen, empujen. Alguien les va a contestar que sí, estoy segura. España es la madre patria y es va a salir adelante primero que ninguno, porque todos los PRIXLINES somos gladiadores. Exacto, Andrea, me ha encantado lo que acabas de decir. La crisis es oportunidad, o sea, me lo he apuntado. Es que es eso, es que es eso. Bueno, y, y, y por cierto, aprovecho, Mauricio Parra estaba ahora mismo en, en el chat de YouTube en el vivo preguntando por Yo Repueblo. Mauricio, la repoblación sigue. El que Yo Repueblo tuvo tanto éxito cuando lo sacamos aquí en el canal que la página, digamos, petó, como decimos aquí en España. Pero la van a volver a abrir orientada precisamente a vosotros. Porque el hombre de yo repueblo yo hablé con él y era muy majo, un emprendedor, un español emprendedor. Y él hizo la página, pero no se le ocurrió a vosotros. No se le ocurrió. Y la había orientado un poco para que estaba en España, con regular. Claro, y hicimos Susana y yo el vídeo y salió tanto que, vamos, que le inundaste Y yo le dije, oye, pues pon un abogado, pon a alguien en experto en inmigración y ayuda. Y yo creo que está en ello pero vamos que la repoblación no depende de yo repueblo que es una página no, web sí, es un sí, buscador sí, depende sí. de vosotros y repoblar podéis repoblar ya mismo bueno ahora cuando hay nos que quiten ir, al bicho hay que ahora, exacto, ahora sí. en cuanto de ya quiten los Estados esto de alarma ya podéis ir al pueblo que queráis con papeles sí, sí. mejor como decimos con la visa de estudiante o tal pero también es como el que quiere ir como turista Igual que os quedéis en Madrid podéis ir a un pueblo y seguramente esté mejor a salvo al que le guste el asfalto que también es muy respetable. Andrea me encanta lo que dices es que la crisis es oportunidad es que es así. Luis el, con el tema de los de los pueblos que yo busqué y mandé y mandé en Pringline todo me tomé el trabajo de buscar pueblo por pueblo más todos los que ustedes dijeron más montonazo de politos más hay que mandar una carta presentarse con los alcaldes llamarlos Chicos, el no ya lo tenemos. Hay que ir por el sí y si hay que mandar 50 mails, manden 50, 100. Alguien les va a contestar. Gente van buscando gente. Está bonitos, claro, no. ¿no? Sí, si es que está claro y la, y la cuestión es buscar el nicho de mercado, lo que cada uno os guste hacer eh, y veis la oportunidad y meteros ahí a hacerlo. No, no lo dudéis. Y aquí tenéis un español que lo está diciendo, hombre, que por eso lo hago, porque me gusta mi país y y quiero que, que vengáis los que queráis venir, vamos, está clarísimo. Y aportar. A pero, pero por favor, pónganle en entusiasmo, porque a mí me contactan y pretenden que yo haga el trabajo por la gente. No, yo les tiré el anzuelo. Salgan a pescar ustedes. Claro, claro, hay que enseñar a pescar, ¿no? Pues ahora que ha salido, mañana están todos en Telegram buscándote. Andrea, sí. hay que hacer cada uno el trabajo. Además, no podéis ir todos al mismo pueblo, porque si vamos todos al mismo pueblo, no, claro. es que hay infinidades de hay pueblos. Muchísimos, he muchísimos. buscado por YouTube, hay infinidades. Yo sí, si sí. he puesto 200, hay de haber 500 pueblitos. Muchos muchas han más. desaparecido o que están en vía de desaparición. Y es mi nicho de mercado a lo que yo voy a apuntar. Pues. Muchas gracias Andrea. Efectivamente la crisis es oportunidad y hay que buscar nicho de mercado y no hay que tenerle miedo al cambio. Como sois los Prilines, ya está. Gladiadores. Gladiadores, exactamente como dice Mei Mei. Pues pues bueno, venga, gracias. seguimos para adelante. A ver, eh, le toca a Mauricio, venga Mauricio y luego va Marta Urpi. Te toca, Mauricio, amigo. Sí, no, qué pena, señor Luis, ya, ya opines. Ah, ya has mano. opinado, vale, que no te había bajado la mano. Vale, perfecto. Pues venga, Marta, Marta Upi, puedes, puedes participar. Sí, ¿qué tal? Yo soy de Argentina y quiero hacerle una pregunta a don Oscar. Eh, yo me voy a ir también, eh, aparentemente, por la visa no lucrativa. Y una de las cosas que pide, dice que hay que hacer constar el lugar donde se desea fijar su residencia. O sea, ¿hay que ir ya con un lugar determinado o se puede viajar y buscar el lugar? Porque si no, tendría que ir previamente... Muy, muy interesante, así. muy interesante la pregunta que haces, Marta. A ver qué te dice claro, Don Oscar. Eh, oye, las, las, las que hace aquí son gratis. Luego ya, ya, que ellos tienen que vivir de algo también. ¿Qué le diría Don Oscar a Marta? Sí, fíjense, señora Marta, a veces es un, es un tema de la redacción en la ley. Este, Las visas, cómo se ordena la ley allá en, en, en España, las visas son previas a entrar a, a, un, a España. Y los permisos estando en España. ¿okay? Entonces, en el caso este de la visa, y si sigue leyendo un poquito, la ley se ve en todo su contexto. Lo que dice es que después que llegue allá, usted tiene que declarar dónde que va a estar. Entonces, claro, llega, busca su residencia y fija y, y hace su empadronamiento y ahí está completo el procedimiento. Pero normalmente claro, no, yo, no alquila yo, previo, yo. Mata, mata, puedes repreguntar, sí, dile. Con un, un, un lugar determinado, porque yo también quiero ir a uno de esos pueblos, este, en los alrededores de Málaga o, o, o Granada, por ahí. Y este, Pero no sabes seguro y, cuál, cuál, ¿no? Pues, claro, hombre, yo no, creo que pues eso que es lo que, que te dice, lo que te dice Don Oscar. Tú pones uno, pues por Málaga o tal, y luego, a ver, luego no estás atada a ese pueblo, si es tu pregunta, o a esa ciudad. Ah. O sea, tú pones, ya, cuando, hecho, te te pues, dan, cuando te dan la visa no lucrativa, no es que estés encadenada a vivir en ese municipio, para nada. Pero claro, ellos ah. querrán saber un poquito en principio, ¿no? Que te diga Don Oscar si quieres, pero vamos, te digo que no estás encadenada sí. al pueblo que elijas. Sí. sí, normalmente cuando ustedes cuando, usted ve, cuando ustedes ven las leyes migratorias, esas leyes las actuales, lo que buscan es que no se generen cordones de indigencia, que la gente sepa más o menos qué es lo que quiere hacer, a dónde piensa llegar, y, y normalmente eso lo, lo, es lo que se ve en, la, en las entrevistas, y cómo eh, eh, están los artículos de la ley. Usted tranquilo, usted puede decir, mira, yo voy a llegar a Valencia, ¿ok?, y está allí inclusive podría hacer un primer empadronamiento allí después no le gusta Valencia se mueve a, a, a Madrid y cambia el empadronamiento y ellos los sistemas que ellos tienen entre ayuntamientos te lo cambian exactamente exactamente y te puedes cambiar de domicilio todas las veces que quieras sin ningún problema otra cosa? como como es un año de no lucrativa de no poder trabajar eh, cómo se puede hacer para cambiar por otro sistema por ejemplo después como para emprendedor o... ¿Hay que esperar el año? Ahí ya vas a tener que, que pedir una, una consulta privada con don Oscar, pero te voy a dar yo una previa. Y él si quiere que te lo diga también, pero bueno. Tú cuando ya llevas un año, pues o vas a cumplir el año, vas a, a la oficina de extranjería y lo dices. ¿Ya está? Claro, pero mi pregunta es si tengo que esperar justamente el año. Si, porque por ahí Yo creo, creo que, que puedes hacerlo, al... no tienes justo no, el año. Cuando años. lleva 10 meses, vamos, que te bueno que te diga Don Oscar pero no, no, no es justo el año es más hay un periodo incluso de gracia ¿eh? que creo que son no sé son 90, 60 90 días me parece que, que sí, te... cuando cuando cuando usted revisa la ley por ejemplo eh, lo puede hacer antes o que usted puede la ley no te dice que no te lo que no te dice que no te puedas cambiar de un de un estatus a otro porque fíjate eso, usted eso. entró allí usted entró allí con visa de residencia no lucrativa. Ahí sí se enamoró y se casó, por ejemplo, cambia. Por Un ejemplo. ejemplo, sencillo. Y cambia rápido. Entonces no hay lo que si le dice la ley, notifica y cambia tus estatus y, y notifica. Así es, bueno. eh, Marta. Y, te, y lo único que, pues claro, que un año por lo menos tienes que estar con la no lucrativa. Pero pasado ese año, puedes renovarlo por otra no lucrativa que podría ser hasta de dos años, o cambiarlo por una de visa y trabajo. Y luego, sí, sí, sí que puedes perfectamente, eh, Marta. O sea, está bien estos pequeños debates porque vamos aprendiendo entre todos cosas sueltas. Que a lo mejor no han quedado claro, aunque yo siempre os digo, ver los vídeos, ¿vale? Y bueno, y ahí están los letrados también, que los letrados son su trabajo. Pero eso, ¿tienes alguna duda más de esto, Marta? ¿No de otra cosa? No, no está bien, por vale. ahora, gracias. Perfecto. Pues nada, Prilines. Pregunta, si si alguno pregunta, más, oscar Óscar, ¿quieres decir algo más tú, Oscar? oscar? Te, a, siempre se ha escuchado el arraigo es eh, por social, ¿no? que dura tres años, pero fíjense que existe en la ley un, arra un arraigo laboral. Y ese arraigo laboral es que tú estás en dos años y si en los últimos seis meses tú estás trabajando, ¡pum!, lo pides por arraigo laboral y acortas un año. En el tema este de, de la ley de migración, tú tienes que ver jugar con, con, con variables, ¿ok? Y una de las alternativas que tiene la ley de migración, en el caso del español, que no estás amarrado a, un, a, a, a una camisa de fuerza. Lo que sí tienes que estar pendiente son de los tiempos y de los requisitos. Pero puedes jugar, puedes jugar bastante. Así es, exactamente. Lo que decía ayer Don Oscar de la carpeta, presentarla bien. Pero vamos, que aquí no atamos a nadie ni secuestramos a nadie. Y tú te puedes venir a un pueblo y luego no te ha gustado o te prefieres otro mejor cambiarte las veces que quieras. El empadronamiento va contigo y el histórico va contigo. Eh, quiero responder a Pati Arias. Ahora luego me imprimo todo el chat, pero Pati Arias nos está preguntando si con una cuenta bancaria en Francia francesa le pueden pagar los clientes. Sí, Pati, sí. En toda Europa cualquier cuenta bancaria, el Ivan le llamamos sea de francia sea de alemania te pueden pagar todos los clientes europeos y tienen el mismo coste vamos de hecho hay unas directivas europeas en ese sentido la cuenta puede ser francesa y el cliente estar en españa o estar en alemania o la cuenta puede estar en portugal es indistinto y llega igual de rápido y no tiene comisiones es lo mismo para ti. vale por cierto alguno de vosotros me ha dicho que en correos te daban hasta el Iván ya, que por 2 euros al mes, yo no lo he comprobado, pero lo habéis puesto en los comentarios, que la cuenta está de correos, que te hablen con el pasaporte, que era una tarjeta que tú puedes ir recargando con tu dinero, por ejemplo, y tener el ahorro, que por 2 eurillos o algo así al mes, que te daban hasta un Iván también, español, pero que el Iván si es francés, os van a pagar igual los clientes. Yo voy a finalizar ya el vídeo, prilines. Eh os quiero decir bueno todo lo que habéis escrito en el chat nunca cae en saco roto vale lo imprimo y de ahí sacamos nuevos vídeos eh, me quedo con la idea principal mm, me ha gustado mucho lo que lo que ha dicho andrea de que la crisis es oportunidad no le tengáis miedo no le tengáis miedo al cambio en el mundo entero lo habéis dicho también lo ha dicho ricardo es una crisis global pero crisis no es sinónimo de malo es sinónimo de cambio los Prilines no tienen miedo al cambio, se adaptan, son resilientes. Quiere decir que de una dificultad le dan la vuelta, como hizo Mauricio, y montó una guardería, por ejemplo. Una oportunidad, vamos, total de negocio. Hay miles de ejemplos. Milton, podríamos. Milton, Milton. Eso, Milton, perdón, perdón, Milton. Pero bueno, cualquiera de vosotros podría haber sido. Como este que está con los, vendiendo las, los, las tapabocas, las mascarillas. Vamos, yo creo que el mensaje está claro. PRISLINES, yo os agradezco mucho tanto los que habéis estado participando ahora mismo en el vivo como los que veis luego el vídeo y ponerme os pido los comentarios ponerme un like si os gusta ayudamos al algoritmo a que vea que esto es la información que damos interesante si creéis que hemos aportado información darle un like yo no os pido ni patreons ni, ni nada vale aportamos cada uno nuestro conocimiento y entre todos sumamos mucho conocimiento y, y todo genial vale Mañana nos volvemos a ver en directo, ¿vale? Prislines, que muchas gracias a todos nuevamente, y me despido, eh, yo desde Madrid y los invitados desde cualquier parte del mundo. Don Oscar, yo no sé dónde está, porque se ve ahí un paisaje estupendo. Ya nos lo dirá un día. Y, y nada, que muchas gracias, Prislines. Hasta mañana, ¿vale? Chao. Chao, chao, Prislines.